Mirad qué tortitas que me he hecho hoy Tortitas ¡Luis! ¡Hola! Desayuno, chicas? ¿Cómo que desayuno? ¿En serio? ¡Uu! Uh, oh, no. no sé si Yo aquí el... como me desayuno ¡Banana oh, bread! ¿Esto, ¡Esto es súper, súper típico! ¡Súper, súper! súper Sugar free! Acabo de descubrir mi primera coca burra. <risa> <risa> Ah, yeah. Sí, Acabamos de ver otro bala Aquí está chum, chum, chum, chum. Hello Willy Hello. Hueda esta. La marea, cuando es marea alta y baja, que ahora mismo está súper alta. Y por último, el suelo. Las olas, que también clicas y te va diciendo, pues mira, dos metros, dos metros. Aquí hay un subidoncillo, otro subidoncillo. Está súper bien. Se llama Willy Weda. Ah, Previsión para hoy. Eh... Van a ver si van a pillar alguna ola no hay mucho pero algo puede salir ready for suffering oh, fría. está fría hoy sí bueno no hoy nadie Estamos con playa, playa, ¿qué quieres? ¿Playa? ¿El palo? Chan, chan, chan, chan. Y aquí la playa, muy bien. Decimoquinta vez que le tiro el palo a playa. jugar con el palo después de 35 veces ya no quiere jugar más no me lo puedo creer menos mal playa maría dónde estamos en mi paraíso estamos en la tienda que se compra a granel donde te coges una bolsita de papel eliges lo que quieres tienes de todo y apuntas el numerito aquí, luego allí te lo y lo pagas. Este numerito lo apuntas en el Aquí en la de, bolsa en escrito. La Exacto. Venga, enséñanos cómo coges algo oh. para que veamos el procedimiento. Voy a coger avena. Y apunta el numerito este. Y ahora cuando vaya allí me lo van a pesar y cobrar. Perfecto, muy bien. Sigue con tu compra. <risa> ¿Dónde estamos? En el supermercado, en el Woolies. ¿Y qué vamos a comprar? <risa> Todos los ingredientes para... Vamos no. a hacer un poste para merindar. Se llama Lamingtons. ¿Cómo lo cortamos? ¿Sabes? Vale. Hola Carla, dónde estamos y qué vamos a hacer? Estamos en el supermercado Woolworth. Vamos a comprar los ingredientes porque esta tarde vamos a hacer un postre muy típico australiano, los Lamingtons. Preparados? Let's go. Me encanta. Vamos a pagar Compra hecha ¿Vamos a hacer Lamingtons, Carla? Oh yes, Lamingtons para todos, casi te estampo con la pareja de ah. ti Carla, qué, qué, qué, ¿qué hemos hecho? ¿Lamingtons? ¿Y dónde se ha la receta? De... de una receta milenaria de australianos <risa> ¿Y Marta qué dice? A ver... ¿Está buena o no? Mm. Buenísimo La receta, en verdad, la he sacado de un blog que se llama Estudar en Australia <risa> Consistente, ¿no? Es heavy O sea, te comes uno de esos Y te tienes que ir al faro ocho veces <risa> Con esta super... <risa> Estas son las manos de los creadores. Se ha hecho su propio Lamington para probar. A ver qué tal han quedado. Mm. <risa> <risa> está buenísimo. No puede ni hablar, pero está buenísimo. Mm. Buah. Está buenísimo. Hay que probarlo en casa.